¡Buenas, buenas, buenas! ¿Qué es lo que está haciendo, gente? ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? Ya sé que tardo un poco mucho a subir un vídeo así en editadito Este no, no lo voy a editar mucho porque tampoco tenía mucho trasfondo para editar Sí que alguna cachito podía cortar y tal, pero digo, ¿sabes qué? Lo meto todo y que la gente eh, disfrute de todas las cagadas y todas las manqueadas que hago en el neighborhood. Sé que algunos me estuvisteis pidiendo, tú, subame la segunda parte, no sé qué os comento, esto es el acto 1, del vídeo que, eh, que tenía, que os lo meteré por aquí, este, este de aquí, es el acto 1. Y esta es la continuación del acto 1, ¿vale? Luego, eh, ya veréis, haré un parón y diré, mira, esto ahora es acto 2, ya, lo, ya lo os lo diré marcando, ¿vale? Así que, bueno, gente, si os gusta, ya sabéis que a mí me apoyáis mucho y sé que os gusta, dándole un buen like y nada, o algún comentario en plan, tío, me mola, o oh, tío, bueno, me parecía más molo del otro. Cualquier historia, a ver gente? Así que me callo cuatro meses y nos vemos luego, Buah, hasta ahora, guapos. Sí, queda? ¡Ah! ¡Pablovi! <ríe> ¡Qué buena gente! A ver, ya no la hemos pasado el juego y ya está. Hombre, no, nada, nada. Bueno, no sé qué te va a decir. ¿Y por eso me he traído esa? Ah, no. Vale, aquí en teoría... A ver si ha encontrado el niño o la niña, ¿no? A ver, mola. Vale, esto por aquí. Un balón. Voy a coger un balón por si las moscas. va vale, este es el cuarto de la caldera, ¿vale? O sea... Pero no la caldera. ¿Qué ha pasado? ¿Ha respirado algo malo? Vale. Pero lo que no sabéis... Tío, puta pelota ya, coño. Vale, esto... ¿Qué, qué hay aquí? ¿Qué es eso de ahí? ¡Uy, voy, voy! ¡Qué mal rollo! Espiritismos ahí en plan mal chungos, eh, gente. Mire, mira. Otro espiritismo ahí. Vale, gente. Cuarto calderas. Vamos, seguimos. ¿LOL? ¿El cuarto de un niño? ¿Con comida de un niño? What the fuck? ¿LOL? Esto es un puto cuadro. LOL. ¿He, he podido coger algo, algo más? Sí, esto, ¿no? Ah, hola. Es lo mismo, ¿no? Vale. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Velas con. Voy a ir por ahí, gente. Vale, ¿Qué es lo donde hemos ido? Vale, ¿Qué es el, el, el, el, el.? ¿Detrás? ¿Qué parida? ¿Qué, qué fumada? Una vez al menos, ¿no? ¿Esto de por aquí? ¿Qué es? ¿Esto es un.? No. ¿Qué fumada es esta? A ver. Eh. Qué iba a decir Si yo cortara la luz Vale No sé qué pasaría Y aquí está cerrado por detrás Vale eh, Me obligan a A joder la luz ah, Y esto se, se jode Ah Colega Ahí me puedo esconder Gente Vale, voy a ir aquí, ¿vale? Eh, no sé qué es esto, pero aquí hay... Es como si viviese alguien aquí, ¿no? Tira, allá. Pensado. El mando, el mando, el mando, el mando. Hay, hay, hay. quita, quita. Ahí. No hay nada, no hay nada. Y no hay nada. Vale. Vale, perfecto. Hemos parado la, la mierda esta. Hay otro... Otro armario de estos, ¿eh? Esta puerta no se puede abrir Aquí hay eh, como barro La nevera Vacía, ¿o no Como la mía Bueno Se respira más buen ambiente en esta nevera Bueno, esto es para que te asusten, ¿no? Para que te asuste tu puta madre Vale, esto una mierda Esto otra mierda Maniquíes, estos son platos Que bueno, van a ir bien Eh, podemos abrir esta, eh? Que comunica con las estas que no podemos abrir Vale, una... No sé, no sé qué está haciendo, gente Vale Es como la... Vale, vale, vale, vale Vale, sabéis dónde estamos Vale, y aquí tendremos que Supongo que bajar los interruptores Para, para, para, para Algo ¿O okay, qué? ¿Cómo lo veis? ¡Tío! No hay más que. Habit ¿Qué es esto? ¡Eh! Una linterna, tía. Una no jadas, bravo. Vale. Uh... Me bugueo. Vale, Había una linterna que le he tirado a tomar por culo. Tío, buguea he bugueado la linterna. Ah, no, está aquí, vale. Eh, esta puerta no se abre, ¿qué es? No sé. ¿Otra vez? Tío, me equivoco de, de, de botón, tío. Esta tampoco. Qué pesado que soy. Vale. Otro armario para esconderse habitación no he llegado aún. Entonces me estoy haciendo un lío muy importante. Esto es tierra ya. Pero qué puto fucking lío es este, tío. Eh, escucho. Escucho a alguien Ah, amigo Bast Pecho lobo, loco, pecho lobo ¿Y esto qué? qué? mal rollo, ¿no? Mal rollete, bro Vale, supongo que tengo que llevar de baja la luz eh, En tal sitio Y por eso me han la linterna ¿No o qué? ¿Dónde era eso, tío? ¿Aquí? Está cerrada, tío ¡El puto bucle! Aquí, vale Vale Vale, tengo que ir por aquí no, por ahí no era Coño, me lo paso Por ahí, por ahí, por ahí No, a ah, detrás, ahí estamos, bien eh, Como me salte algo Me voy a cagar en su puta madre Y estoy andando en un bucle otra vez eh, No, era por ahí Tampoco se está cerrada eh, ¿cómo está? Por ahí he entrado yo, he salido, por aquí he venido yo de la mierda esta, y si voy por aquí que me encuentro la ducha abierta, porque la he abierto yo, ¿correcto? Eh, ¿por aquí no he entrado yo? Eh, no, ¿sí? No jodas, tío. No jodas, que ahora, eh, eh, justo he puesto esto... Justo ahora le he dado la puta luz, y justo ahora tío... Necesito... No Joder, puto vecino, tío. Qué susto me ha dado, hijo de puta. No me lo esperaba para una puta fucking mierda, eh. Hijo de puta. Pero te iba a decir yo, ¿qué coño hace el puto vecino aquí? También te lo digo. Está... Vale, voy a abrirlo. Vale, ven. Vale. Esto por aquí, tu puta madre decía yo, tantos armarios por algo serán Tu puta madre Ahora está el vecino, ¿sabes? A más, a más Yo la luz no la pago, ¿eh? te lo digo Me estoy rayando el juego O sea Los juegos de miedo no... No, no Yo lo siento, no me gustan te, te seré sincero ¿Qué pasa, bro? Vete a la mierda un poco Capullo ¿Y ahora qué? ¿Ahora estar aquí? ¿Dando por culo? ¿Estoy viendo una casa para arriba dando por culo a estar aquí? Tócate los cojones decía yo, tanto armario para esconderse ¿Para qué? ¿Qué es eso? El maniquí, ¿no? ¿Estaba por aquí? Vale Donde tenía que ir ahora es aquí ¿E ¿Y esto está abierto ya? Ah, vale, sí No, entonces no estaba abierto esto, tío No me jodas A ver, interruptor aquí Vale Vale, esto La puerta que no podía abrir ¿De dónde es? Vale Eh, vale Desde allí Vale, vale, vale, vale. ¿Hola? No funciona, tío Vale ¿Por qué no funciona? Ah, tengo que ir a... Allí Aquí dentro Y se puede ir por aquí Vale ¿Cómo lo fachemos? Ni puta idea Creo que tengo que ir por aquí Vigilar el vicinillo de los cojones Vamos bien, ¿eh? Vale, vale Tu puta madre Vale, Willy. Pero si está la luz dada de baja, tío. No me rayes, bro. ¿Qué me he dejado no? ahora? Tómate. Ah, tomo por culo a la linterna. No, no preguntara. En serio, tío. Un nuevo suscriptor. Cas. ¿No? Cas ha suscrito a mi canal de YouTube. Bienvenido. Cas. <ríe> Ay... A ver, ¿qué te iba a decir? Esto está a mierda ya. Uh, no se puede hacer nada. Tengo que ir ahí, ahí adentro para darle de luz a esa puerta y poder yo entrar. Y ahí hay como una puerta que se abre y se cierra, pero no me gusta. Vale. ¿Cómo coño se facha esto? Ni puta idea. Porque supongo que me he puesto tan nervioso a correr arriba o abajo, ¿sabes? No, está. No, por ahí no es. Vale. Por aquí he venido. Por ahí también. Vale, vale. Aquí a la derecha hay algo. LOL. ¿Se está quemando? Hay fuego ahí, ¿eh? No me he fijado antes. Vale, si habéis fijado, hay muchos armarios. Vale, voy, voy por detrás. Vale, vale, vale. No, está, no sé dónde está el jefe. Vale, aquí hay una puerta que no se puede entrar. Vale, puede ser que aquí hay algo que me falte. Vale, aquí nada. A ver, aquí. Tu puta madre. Venga. Ah, pues es que, claro. Sí, no. wallhack, tío. Wallhack no se vale. ¿Por qué vas con la luz apagada? Pues no lo sé, Wolf. Tío, eres tonto. Ya lo sé que eres tonto. Pues puede ir con la luz abierta, ¿no? Así está abierta. Pues está cerrada. Pase, pase, no sé qué es. ¡Oh! ¡Ah, ¡Me ha puesto trampas! ¡Hola! ¡Qué perro! ¡Me ha puesto trampas! Tío, se, se le está yendo la olla, ¿eh? El pavo. Vale, vale, vale. Despacito, suave, suavecito. Me vas a comer lo que tengo entre los lobitos. Vamos a, a, a, a armonizar un poco el juego, ¿no? Vamos a poner algo ahí, ¿no? De música guay. Ay, ay, ay, espérate. Esta best es gaming mix. Un churro. puesto cámaras. Lol. Gente, me ha puesto cámaras y... y... trampas de oso. Ha vuelto a dar la luz, ¿no? No, pues no. A eso no da chispas ahora Vale, tenemos que ir ahí Vale, pero Con cuidado Porque está aquí 13, 14 O la 15, 16, mierda, ahí no es Vale, eh Me he liado Willy Sprite No Me he liado Me he liado Willy Toma Mierda hijo de puta Le da dado la luz ¿Ves? Y ya estaba aquí, tío Ya lo tenía Ya lo tenía tu cura sao. Hijo de perra Que le tendré que Ah, tengo que dar la vuelta otra vez, tío No puede ser. Que me pille ya Seguramente A ver. Hay una puerta Que no puedo abrir, tío Me la voy a encontrar de caras Lo sabéis, ¿no, gente? ¿Y, y puedes dar de dar vueltas, capullo? Gracias no. ¿Qué ha pasado? ¡No va! No. Wolfas, corre ¿Para dónde? No sé. 3 de 14. Toma armario, toma ahí en tu cara. Vale, no. <ríe> pues si en su cara no se ha uh, uh La 3 de 14, de he hecho, ahí. Ves jugar con esta música es diferente, ¿ves? Uf, estás menos tenso. Oh. Qué bueno, llego de comer hoy. ¿eh? yo el paseito para allá. Bueno, morimos o no. ahí delante, hijo de perra. Perrito guardiana. Van ah, para tu casa. ¡Oh, ha hecho, me ha hecho una trampa! ¡Ha cagado una trampa, literal! Hola. Cuando quieras te abres, ¿eh? ¡Puta! Espacio, hijo de puta. Vale, ¿ves esto? El cable este. Vale. Gente. Me No me he escuchado, madre mía. Vale, ahora qué vas a hacer. ¿Es aquí. Uy, sorriente. A no me jodas, que ha vuelto a abrir la luz. No, bien, bien, bien, bien, bien. ¿Viene gente? Está la vuelta por ahí, está el tío aquí, ¿no? Tu puta madre me pilla. Nada. Me ha pillado, me ha pillado. Me, me ha puesto una trampa esta de perros, de osos, perdón. Ahora volver al interruptor, no, dale, está, está bajado, ¿no? Está bajado, gente. No. No, no, no, no, ¡No sé! No, no me ha visto, ya ¿no? Y verdad, me ha visto. Me cago en la puta. Tenía que entrar por la puerta esa de ahí. Para dar la vuelta, ¿sabes? Y, y, y, y enchufar eso y poder entrar por la puerta de esa maldita de los cojones. Vale, va. Again. Do. Venga. No ha pillado. No sé por cómo, pero. Habría alguna manera de volver al pedazo. estima eh, eh. Habría alguna manera, tío. está ahí, eh. no se mueve. ¿Sabe por dónde tengo ¿Qué, que qué pullo? Y esto, tío, tengo que pillarme. Viejo de puta, mierda. Me pilla, me pilla. 13, 14, le lío, le lío, le lío. No, pero dónde más pillado, capullo. Perro. A ver, volvamos a la vamos vamos vamos Pero esta vez le reviento el ano. Ve, está el interruptor bajado, ¿vale? Y el tío debe estar por aquí. Míralo. ¡Perro! Me estás pillando, el perro, me está esperando. Va tirado todo? Mira, mira, mira cómo sabe dónde tengo que ir. Mira, mira el perro. Vale, me ha visto. Bueno, no me ha visto. Tío, está en su puta cara. Vale. Vale, perfecto. Aprovechamos. No es por aquí, es. Es por allí donde tengo que ir. Pero voy a aprovechar a ver si puedo hacer la vuelta. Ver. Venga, venga, dale, dale. No, no, no es por aquí, es por esa puerta, tío, no. Vale, tengo, tengo que volver. Ah, qué perro. Sí, claro, me hace... Tengo que ir por allí. Y claro, joder, lo ideal sería... A ver si sí, sí puedo ir por aquí. Tira. No, el tío está haciendo de perrito guardián tocho, eh. Espacio. ¡Mierda! Mierda, aquí viene. 13 14, por ahí. La... Mierda, era por aquí. Es esa puerta ahí. ¡Hostia! <ríe> ¡Ah! No me pilla, no me pilla, no me pilla. No, no me ha visto, no me ha visto. Se ha bugueado, eh, gente. Ahí, ahí. Buguete, bugete. es esta puerta. Es esta puerta es esta puerta. Es esta, puerta la... esta es la que yo buscaba. Y ahora, eh... Por ahí no es. Sí, es, sí, sí, es, sí, sí. Por aquí, dais la vuelta. Vale, lo tengo. Vale, he hecho una vuelta estupidísima, me he perdido, no pasa nada, sigue recto, aquí, aquí, está abierto, vale, tengo que abrir esto gente, el grupo, ahí, vale, ponerlo verde, ahora esa puerta se abri se, se podrá abrir, no, esto me he perdido algo por aquí, hay algo interesante que pueda coger o de lo que pueda no prescindir, vale, vale, esta puerta, eh, eh, he abierto el, el, el, la, la burra esa del grupo, mierda, he tirado la, la da la luz al tío, eh la da la luz, ¡Da, da, la luz! ¡Puedo entrar! ¡Gin! ¡Puedo entrar! ¡Gente, gente, gente! ¡Y es! ¡Cinemática! ¡Tu puta madre! ¡Asqueroso! ¡Pero corre, capullo! ¡Perro! Vale, ahora tengo que correr. Vale, gente, venga, venga. Se se anima la cosa. Tengo que correr. hola hola, Tío, que sí, que sí. Que yo corro, pero... Vale, no sé si tengo que... Vale, ahora estoy corriendo. Vale, eh, no sé. Yo no miro. Ah, ¿Hola? Amarilla, eh, eh, hola Sí, sí, claro <ríe> sí No tengo llave, ¿qué voy a hacer? Vale, he visto que había una de verde Espera que te lo miro a la repetición Es que tengo trampa, jaja, <ríe> estoy en Hay una de verde La, la, mira La dorada, la tenemos La de arriba también La verde no la tenemos Y nos falta una, un, un zapato, nos falta un zapato Y tenemos las rodillas Como si nos hubiesen dado por culo Vale ¿Qué pasa? ¿Que esto esto es verdad? ¿Esto es ficticio? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué está, qué está pasando? A todos, ¿eh, gente? Aviso. No tengo nada. Aquí tengo algo, ¿no? Vale, estoy en una de las celdas de estas que habían por aquí, ¿vale? Estoy en el, en el, en el sótano aún, ¿vale? Vale. Eh, no sé por qué, pero se ha abierto... Antes no se podía y ahora sí. Vale, perfecto. Vale, ¿qué hacemos otra vez aquí? Eh, no sé. No tengo ni linterna ni algo. Tenemos un cable rojo que va de abajo para arriba. Muy bien. Vale. Perfecto. Una tubería. Vale, la tiramos, obviamente. Y nos colamos por ahí. Vale, vale, vale. Eh... Por cojones, ¿no? Hay una escalera ahí para arriba, a la luz. Sí, tendremos que ir porque por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, no, para arriba, gente. Venga. Vale, vale, gente. Es aquí. No sé si habéis fijado los que habéis durado el vídeo hasta aquí. <risa> eh, antes ha salido por la, por la parte esta del vídeo que ha salido acto 2, ¿vale? Que es cuando he dicho lo de los rey de, de niño y que le faltaba un zapato. Ahí comienza el acto 2. Ya veréis que la casa es, ha cambiado totalmente, ¿vale? Os enseñaré, os pondré una pequeña parte de cómo es la casa para que la veis. Y en el tercer vídeo vamos a ver realmente cómo es la casa y nos lo vamos a pasar, ¿vale, gente? Por cierto, que no lo he dicho antes eh, Si sí, este vídeo lo grabé antes en un streaming Y ya hoy lo estoy editando Hoy día, no sé cuál, ¿vale? Y si habéis fijado, tengo un micro nuevo Y hoy tengo la... esto diferente O sea que si eso no os preocupéis Es por eso, ¿vale, guapas? Venga, venga, venga, venga. ¡Vale! Ahora sabemos por qué está la mierda Uy, va, ¿qué ha hecho ahí? Uy, va, espérate ¿Qué ha pasado? ¿Alguien? ¿Qué está lejos? Aquí, al agujero más grande ¿Lol? ¿Pero qué ha hecho este loco? Estoy flipando. ¿Willy? ¿LOL? ¿Pero y esta casa? ¡Madre mía! ¿De dónde ha sacado la pasta el pavo? Y ahora.. LOL Vale, no puedo salir, o sea. Literal no puedo de mi casa a buscar las otras llaves que tengo ahí. Vale, voy a volver a subir LOL Ah, vale, ahora sabemos Por qué necesitamos eso, gente ¿Qué me he llevado Antes Vale Para sacar los clavos de aquí Y poder acceder a estas partes de la casa Bien, bien, bien, gente Eh, esto se, supongo que debe ser del sótano, ¿sabes? ¡Vale! Hemos descubierto muchas cosas, ¿vale? ¿Podemos volver? No, para atrás. No, vale. Hemos descubierto que. Eh, el tío uh, Tiene algo ahí, ¿vale? Y lo tiene con distintas claves. Sí, pero eh, me vas a pillar, pero no sé dónde me vas a poner. A ver si sube, A ver si sube. Para eso, sí sube, sí. Pues mira, mientras que subes, yo me, me colapo a tu casa, para eso, y no sabes de a qué me voy a poner, venga, para tu casa, payaso, toma, perro Ahora sí, gente, ahora sí que os paro y se acaba el vídeo, <risa> algunos será un suplicio, para otros ya habréis quitado el vídeo, pero si sí, el que se queda hasta aquí, eres un crack, una crack, en serio Nada, deciros que el, el vecino está loquísimo de la cabeza, o sea, una pedazo de casa enorme que bueno, iremos viendo iremos viendo en el tercer vídeo como de como esto. Eh, seguramente haré un streaming por Twitch eh, jugándolo y luego editaré lo editaré más guay que este, la verdad. Y nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis que me apoyáis muchísimo en el like y esas vainas y esas cositas. Y nada, me callo un ratito y gente, nos vemos pronto. Hasta ahora, guapos.